La famosa foto de los argentinos del año. Estamos hablando de 95 según argentinos. La Gente, ¿no? Según la revista Gente, Según la Absolutamente Gen. tendenciosa. Este Porque según ellos. Claro. ¿Qué hizo Susana Jiménez, claro. ¿Qué, por ¿qué ejemplo, para Jiménez? ser la persona del. Una Nada. personaje del año. Nada. ¿Qué sé yo? Por eso, bien. pero no, ya pero que está, yo me, me voy a llamar por teléfono, ya está, a Ya que aquí Hablemos de verdad, porque ¿qué hizo Susana Jiménez? Es Susana Jiménez. Sí, pero ¿qué hizo? Si es del año, no es de la vida. Es del año. Es Susana Jiménez, no la puedes dejar afuera. Hay dos o pero, tres personajes pero, que, que no se tontera. pueden quedar afuera nunca porque. ¿Por qué? Porque. Pero porque les, a los Luciana intereses de la Salazar. ¿Qué hizo Luciana Salazar? Claramente. Obvio. Claramente que es a los intereses de la revista. Pero es como, si, si, es pongan... como si vos armaras la tapa de, bien, de tu, tu propia revista. Vas a invitar a la gente que vos creas. Que, que la le ve. pongan otro nombre. Es entonces, entonces la... que no sean los argentinos del año, que sean. Ah. Los argentinos de, Los argentinos Amigos de gente del año Es Digamos, marketing eso Es marketing bueno. Sí, la verdad bueno, Roddy. La verdad no es que para que. contestarle como dice la productora. No, chicos, Roddy. abro la boca y me lo discuten. No, Roddy, no te no. no, es que ya hay un par de televidentes que me han escrito por este no tema. Te no, no, es te que son no, infumables, chicos. La te señora pido, y vos, Tano. Te pido que te basta. Te pido que te controles. Listo, hasta no, no, y no, se no, se picó, pero, chicos, se No, se no. Por favor. Uh. Bueno, está ahí, este. Sí me gusta mucho eh, Liz Tagliani. Eh, que me parece una artista ¿Y de qué juguera. hizo para ser personaje? Sí, pero bien. ha hecho un programa muy famoso este año no. ¿Cuál? El que tenía los, eh, los de juego los domingos a la noche. ¿Le iba muy bien? Va a ser. El, la el no, la más que me Talent otro. va a ser, ¿viste? ¿Cómo? Va, va a ser la conductora de Got Talent. De Got Talent. El de Juegos. No importa. ¿Se, hacía los a la se la noche. va a casar con el Mendocino? Se va a casar con el mendocino, lo contaste vos. ¿Eh? ¿O no? Sí, eh, sí, así bien. que me parece que sí. Eh, ¿Quién más? A ver, de los que estoy viendo, Rodi de los que estoy viendo. Me encantan eh, los vestidos, Roddy. Lindo, ¿no? Moria Casán estuvo hace poquito en la marcha y marcó sí. tendencia. En la marcha. La rompió toda. Eh, ¿Cómo se llama este tipo? De Brito. Que muchos decían, se cambió de canal, va a, ir a ver cómo le va. Le va re bien en las noches de América. Hubo un mendocino también, Luis Petri. Que acompañó a. Ah, pero él como, como acompañante. personaje también? No, creo que acompañó a. A su novia. Como acompañante de eh, la conductora televisiva de Telefe Exactamente. Que de se peleó con, con Babiche Copar. ¿Te acuerdas? Hace un montón. Pero fue todo este año. Parece que no, pero fue todo este año. ¿O no, Rodi? ¿Me ¿Están hablando ni sí, ni a mí? Sí, a vos te estamos hablando. No, eh, no eh, perdón, eh, no estaba en otro. Cristina Pérez es la novia de Petri. Sí. Que se peleó con Babiche Copar. ¿Te acuerdas? En un pase en la radio. Pero estuvi... ahora se abuenaron un poco, no sé si lo viste hace poquito. No Hacen les crees mucho. Hacen show. Pero se pelearon bravo al aire. Ah. Eh... No Petri va como acompañante. Sobre no todo él... a Checopar. Sobre todo a par que fue un gran actor. O bueno, lo intentó ser. Gran. Eh... Está bien, no mucho, fue un gran sí. actor. Pero fue actor, ¿te acuerdas? Gran, gran actor era Alfredo Alcón. ¿Te acordás cuando hizo la de los tiros? Que había una que era como... media rara era la serie esa, ¿no? de Babi compadre, una que andaban a los tiros, ahí no me acuerdo, Doble Fuego creo que se llamaba. Estaba bravo. Bueno. Eh, Pampita. ¿Se casó de nuevo? ¿O no se casó este año? No se casó este año. Eh, <risa> Susana Jiménez se fue a, ir a Uruguay. No nos olvidemos de eso. No fue este año, No fue este año. Bueno, pues Intento me estoy tirando luz, a ver si... Eh, Leuco. Hace buen programa de radio. Eso es un buen dato que estás dando. Por ejemplo, invitaron... No sé si tenés el dato. A los que han hecho radio... Porque ahora hay mucha radio por eh, streaming. Uh -huh. Y a la radio en la que trabaja Leuco le va muy bien. Le ganó a Vorterix. Que es la de... ¿Cómo se llama este chico? Que participó de Gran Hermano. O no era Gran Hermano. Porter, es de Pergolini No, por eso, pero el, que, el dueño de la otra radio La que le ganó a Pergolini Que es una radio en streaming Nacho quieto no se llama, algo así Pero él es un, un conductor No no sé no si es, el es el de bueno. él la radio Oquieto se hizo famoso por ser el novio de Flor Viña Ah, no participó en Gran Hermano No, no me sabe, no me suena Gran Hermano ¿eh? Pero él era, creo que es el dueño de esa radio Era el novio ¿Estuvo de ¿Estuvo Mirta Legrán? ¿El novio de Rod? quién? Estuvo Mirta Sí, Mirta, yo creo que... Sí, eh, Mirta, pero laburó este año, Mirta. Volvió a trabajar. ¿Y si no hubiese laburado Mirta? Claro. El no, B, no te quiero decir nada. Sí. Si yo te digo, si yo te digo un referen una referente de la década dorada del cine argentino, eh, 50 años de más, es 50 Mirta, años yeah. de televisión, ¿no se merece estar en la fiesta de radio de sí. gente? ¿Cómo? Totalmente, sí, sí, sí. ¿no? sí. Eh, Pampita... Susana, Susana Jiménez es la conductora de televisión Mejor paga de la historia argentina y ¡Correcto! Para mí, no, sé, no sé si me gusta lo que se puso Pero era la más cara de todas este, eh, ¿Vestida? Más cara de, en la ropa En, el, en todo, ¿Cuál, ropa, cuál zapatos, la que todo mejor Susana estaba vestida por Roberto Cavalli Está este chico casi solidaridad sí, Muy bien este chico italiano. ¿Cómo se llama? si me fue el nombre ahora eh, Maratea. Maratea Ese pibe la verdad que este año ha sido O oh, no, este año fue... Eh, algunas cosas que estuvo estén, comiendo claro. choripanes acá fue en Godecruz fue de Bermuda estuvo comiendo choripanes te acuerdo hace poquito en el puente de no eh Novarecio estoy viendo lo que yo veo de lo que, Igual veo, Roddy, sabes lo que, que rescato eh, Rodi pienso que ha bajado el consumo de este tipo de revistas como cara gente como que ya no es lo mismo que antes antes es, la gente consumía mucho más este tipo de revistas es que hoy la podés consumir eh, directamente por online eh, claro hoy entras a Instagram por ejemplo todo esto está todo en Instagram y vas a ver cómo sacaron la foto, cómo llegaron, cómo se fueron, qué comieron, eh, Cuando se pusieron a bailar, porque después hubo una breche eh, Tiene digo, un público la revista, ¿no? Digo, está apuntada a un público concreto, no es para cualquiera de nosotros. Lo que, pasa es que la, eh, históricamente ha sido así. Si, gente, cara, son revistas que están ahí. Tienen un público más grande, claro. un target sí. de más edad, pero también es cierto que convoca porque tenés gente de todas las edades. Totalmente. Entonces, esta etapa convoca mucho. Para mí sí. ¿Cuál fue la mejor vestida? ¿O el mejor vestido? Eh, el mejor vestido para mí, sí. Barasi, estaba impecable con un, un, un smoking negro y zapatillas New Balance, a mí me pareció impecable. En la, ¿sí? la, sí, la moda. En la, no la no moda, se, no se ¿Es están usando los zapatos. Asistés en una super gala. Los zapatos no están de moda. No son vamos, las zapatillas. Están de moda las zapatillas. Y cuanto más deportivas parece que mejor garpan. Uh -huh. Es sanjuanino eh, y le fue muy bien con 100 argentinos. Muy bien. Dos años. Ya lleva. Eh, y de las mujeres, y la verdad que hay varias, hay varias. ahí para elegir. A me mí sigue pareciendo, me gustó. Me sigue llamando mucho la atención lo que tenía puesto Susana. Me pareció muy potente. No sé si era exactamente para ella... Pero creo que ha estado mejor vestida. ¿Viste que No estaban todos de rojo, porque generalmente a veces cuando, no sé si es caras o, o gente que suelen ir todas vestidas de un mismo color. ¿viste? De un mismo color, sí. Pero Echa, en, la, en, la la no. tapa, en la tapa de los argentinos del año es como más libre. Ah, es más libre. Y después, foto aniversario de la revista, por ahí lo hacen más temática. Matilda eh, estaba hermosa. ¿Matilda Blanco? Sí. No, es la que habla de moda. Matilde se llama la nena de, o oh, Matilda, la de Lucina Salazar. Ah, no, yo Matilde. Solo, yo también pensé en Matilda, que es la mujer que no, habla de No, la vieron claro, el vestido que tenía Matilde, mod? Matilde, estaban en, en, como en juego. En composé. Ahora, mamá, pregunta de ¿no? tengo desde la ignorancia, Rodi, la revista sigue saliendo como revista, digamos, de claro, papel. Sí, sí, de Digo, papel. Digo, si alguien quiere ir sí. a comprar esta tapa, la compra sí. y está la sí. tapa, no es solamente de hecho, digital. de hecho, sale el, el mes que viene la tapa todavía claro, falta porque por ejemplo la revista el gráfico que era un símbolo del deporte no dejó de salir solamente es digital solamente digital. algún que otro datito bueno, es un poco la tendencia de, de sí. todo lo que viene en papel diarios revistas pasar al, al mundo online ¿no? esto es la moda lo que vos a de lo que te vamos a mostrar ahora esto es la moda te parece o no <risa> no para para porque tenemos un camarógrafo que se ha puesto los chupines este... sí sí es, es falla Así de si hay caí. No, bueno, pero él, él si está deportivo completo. No, pero claro. la verdad es que, que estar yo más yo remito de y para sí. voy, a, voy a mandar para. una foto a la producción. Pero, le estaría haciendo falta un para para la, lavadito, lavado, ¿no, sí, ¿no sí, una lavadita. Eh. Le, mando, le mando una foto de Varaz a la producción <ríe> para que lo... Le estaría haciendo falta un cepillito, ¿no? A la... Sí, yo también opino que tienen que estar impecables. Impecables, aparte, de haber eh, bueno... No, no, pero lo es no, En tu casa, casa ya está, al horno, Juancito. En las medias no garpan porque para mí... ¿Medias sí o medias no, Rodri. No. Sin Educanos media, no en esto. Para mí sin medias eh, O un soquete que tenga algo la moda, La moda de las medias invisibles desapareció ya. Ah, ¿sí? Hoy la media tiene que tener presencia. Ah, mira, sí, pero esa media no... O sea, no. Esa está bien. No, no, esa no. más ah. presencia. Más arriba todavía. Tiene que ser más contrastada. Ah, si tiene flores... Una, o negra con punto blanco, ponle para que contraste con la zapatilla blanca. De, de hecho, cuando vas a las casas de, de ropa joven, hoy tenés medias... De lo que se te ocurra incluso con caras de famosos, con frases de famosos. Dibujitos animados. Dibujos animados. Está de muy de moda eso. Y se usa muchísimo y que haga mucho contraste. O sea, te vestiste todo de negro y la media verde, roja, claro. amarilla. Varás usa usa ese look hace rato, te digo, ¿eh? Claro. E incluso en su programa él trabaja así. Tienes siempre traje y zapatillas. Lo que pasa menos... es que entras en el mundo de las zapatillas y no salís nunca más. Y ¿eh? eh, sí, sí, Rodi, son para tan otra cosa, eh, viendo el look de nuestro camarógrafo, también se usa la onda deportiva, ¿no? En, algún, en algunos eventos he visto como que usan usos bueno, grandes. Perdón, de hecho, por ejemplo, hay marcas muy fuertes internacionales, como el caso de Valenciaga que lanzó toda una colección eh, en, en, junto con Adidas, por ejemplo. Entonces, tenés el mundo fashion que se junta con el mundo deportivo para lanzar líneas que están en una línea intermedia, ¿no? Ahí está Barassi. Ahí mirá. tenés a Barassi, ¿ves? Tenés un, un, un, un smoking impecable negro con unas New Balance, ¿no? ¿Sabés qué creo, Rodi? Que a veces... Si Barassi se pone, zapatina amarilla le queda bien también. Porque el tipo es simpático, es agradable, genera buena sí. onda en la gente. Y me parece que lo que se ponga Barassi va a estar bien. Por ahí hay otros que no generan eso y no sé, no sé si me explico lo que te quiero ¿Vos decir. ¿Vos te animarías a un cambio de look, ¿tieno? Eh, Capaz que sí, pero cuando. insisto, me parece que Barassi... ¿Cuándo? Yo lo armo. Mañana. O no, bueno, no, dame, dame un par de días para la semana que viene. Dale, martes de la semana que viene dale. hacemos un cambio de luz para el tal. Pero vos te encargas Yo me encargo, yo me encargo. ¿Pero así onda, falla? No, tampoco me venga sí. con traje así medio loco. No, no, no. No, traje. me encanta. No, no, no. Dentro del estilo de Ola Mendoza. Dale. ¿Sí? Dale, dale. ¿Que no, lo famoso? hacemos en vivo el cambio? Vamos a hacer un cambio en vivo. Me gusta. Un cambio Rodríguez. en vivo, ah, me encantó. Me gusta. Bueno, no, no te gusta. vayas a cambiar en vivo. No, no, no me voy a cambiar. Ya voy a venir cambiado, pero el Rodi se va a hacer cargo de darme el outfit, el ¿se llama? Outfit.